Muy buenos días. Atendemos a los medios de comunicación, por supuesto. Muy buenos días, autoridades, profesionales del sector turístico, asistentes, señoras y señores. Quiero empezar mi intervención aplaudiendo la gran labor y el esfuerzo realizado por el sector turístico de Castilla y León en momentos tan difíciles. Y no puedo... ...dejar de reconocer la labor que se hace desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte... ...el consejero y todo su equipo, la viceconsejera, el director general. Dije aquí mismo en Fitur, en mayo del 2021... ...que el turismo iba a ser el motor de la recuperación... ...de la creación de empleo y oportunidades y creo que así ha sido. Fíjense, vamos a dar unos datos del 2022, los del cierre del 2022 que indican que ya hemos recuperado niveles prepandemia. Creció el empleo, un 3% más de afiliados a la seguridad social en el sector, 72.400 aproximadamente. Las plazas ofertadas disponibles aumentaron en todos los tipos de establecimiento en un 35%. El número de viajeros que eligió Castilla y León como destino rozó los 8 millones y tres millones más en el 2021. Las pernoctaciones superaron los 13 millones, 5 millones más que en el 2021. La fortaleza, la calidad, la innovación, la gran oferta turística nos permite afrontar el futuro con esperanza, con optimismo, con mucha confianza en nuestras distintas posibilidades. La gente tiene ganas de Castilla y León y por eso vamos a batir todas las cifras en el 2023. Desde el Gobierno de Castilla y León vamos a seguir al lado del sector, vamos a estar a vuestro lado de manera incondicional. Para ello, en los presupuestos del 2023, que entraron en vigor hace unos días, el primer día de este año, hemos incluido partidas por encima de los 85 millones de euros, un 185% más que en los anteriores. Estamos ultimando también el Plan Director de Turismo 2023-2025 para dar el impulso que necesita el sector después de la crisis sufrida por la pandemia. Vamos a destinar más presupuesto para promoción exterior, vamos a apostar por mercados claves como Estados Unidos, o México en el ámbito americano, pero también queremos orientarnos al mercado asiático, el ya tradicional de Japón, pero no nos podemos olvidar fundamentalmente de Corea. Queremos hacer desarrollo de nuevos destinos que han estado ahí siempre, que son muy importantes, pero queremos darle todavía mayor importancia, como son las médulas, como es Siega Verde, como es Valpuesta o como es también el Camino de Santiago. Queremos aportar y apostar por líneas de ayuda a la calidad turística, ayudar a las nuevas inversiones hoteleras y también infraestructuras turísticas, especialmente en las zonas turísticas rurales. Queremos apostar por programas de digitalización, queremos apostar por la eficiencia energética para hacer de este sector más moderno y más competitivo que es muy importante en estos momentos. Queremos seguir apostando por los planes de formación de los trabajadores del sector turístico para que empresarios, emprendedores y profesionales cuenten con el mejor capital humano, mejor formado y den el mejor servicio a los que nos visitan. En esta edición de FITUR, Castilla y León se presenta como un destino de interior único por un lado cohesionado por otro y a la vez lleno de distintas posibilidades, profundamente variado. La suma de las nueve provincias, la suma también del de Consejo Comarcal del Bierzo, con el objetivo de dar mayor visibilidad, promocionar nuestros recursos entre los distintos profesionales y, por supuesto, entre el público en general. Para ellos se ha diseñado un stand... Sobre todo se ha buscado ese carácter multifuncional, en los que más de 110 profesionales inscritos, con un 70% más que en el año 2022, se puedan celebrar unos 1.800 encuentros de carácter, como digo, profesional. En esta edición también nuestra propuesta se centra en dos pilares. Nos identifica nuestro patrimonio material e inmaterial y, por un lado, ...el turismo etnogastronómico, enogastronómico. Queremos potenciar el turismo familiar, queremos potenciar el turismo de ciudad, el turismo idiomático, el turismo de negocios. Queremos poner en valor nuestras declaraciones de patrimonio de la humanidad, que son ocho, así como nuestros 33 espacios naturales protegidos y las 10 reservas de la biosfera. Queremos seguir dando una visibilidad especial, unas propuestas apostando por el turismo religioso y por nuestra Semana Santa, pero no nos podemos olvidar de la Ruta Teresiana. En este año jubilar de Santa Teresa nos parece especialmente eh, relevante. Queremos también hacer una especial incidencia en el espacio dedicado al centro de bicicleta de montaña zona alfa de León. Está en ejecución otra en Soria, también en Segovia y seguiremos trabajando para que haya eh, espacios de estas características en todas las provincias de Castilla y León. Queremos también reservar o hemos reservado, mejor dicho, para hablar con propiedad, un espacio para las posadas reales con motivo de su 20 aniversario, del 20 aniversario de la creación de esta referencia. Queremos reforzar nuestra gastronomía con la promoción de la tierra de sabor y del market, de las nueve rutas del vino a la que pronto se incorporará la de Prieto Picudo. En definitiva, estamos hablando de una programación amplia, variada, moderna, atractiva, pensada para que Castilla y León sigamos siendo lo que somos, una potencia turística líder a nivel nacional en turismo rural y turismo de interior. Quiero destacar y que algunas de mis últimas palabras sean para destacar la fortaleza de este sector, que es dinámico, que es moderno, que es digital, sostenible, accesible, que es también innovador y que genera oportunidades en todos y cada uno de los rincones de nuestro territorio. Y finalizo ahora sí, gracias a todos los profesionales, gracias a las agencias de viaje. A, las, a los turoperadores, asociaciones de empresarios, oficinas de congreso, patronatos de turismo, a quienes se dedican de una manera o de otra al sector del turismo, muchísimas gracias. Gracias también a tour España, a nuestra anfitriona, la Comunidad de Madrid y gracias a los medios de comunicación que de manera amplia y generosa están cubriendo esta feria. Quiero decir mis últimas palabras que entre todos estamos construyendo el futuro de Castilla y León. Muchas gracias.